diferencias tanto físicas como internas de lo que es un microcontrolador y lo que es un microprocesador. No sé si alguien de ustedes ya sepa más o menos cuál es la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador. También, si ya lo saben o ya lo vieron, pues no perderíamos el tiempo en eso y nos vamos más rápido, ¿no? ¿Alguien? Um, no creo que... Sean temas que no des, que desconozcamos, pero no, no lo conocemos a profundidad. Bueno, o sea, pero, sí pero, son, pero al 100% profundo no, no profundizamos. Que, esos, desde ¿no? que sabe qué es, dígame usted eh, qué es. O sea, desde su conocimiento. O sea, Esa es la idea, que participen y de aquí aclaramos a las cosas. Ah, bueno, yo supongo que un microprocesador está encargado en realizar tareas mucho más amplias. De, como que tareas más en general, por decirlo así, mientras que un microcontrolador este, son como para tareas un poco más específicas, más determinadas, dependiendo del número de instrucciones. Okay. Bueno, es lo que yo pienso. Ok. ¿Alguien más? El Bueno, añadiendo el, el, uh, un poco más al concepto, el microprocesador. Eh, se le pueden añadir más este, más componentes, creo. Y el microcontrolador ya no, porque pues, es, es específicamente programado para algo en específico. En cambio, al microprocesador se le pueden añadir más componentes para ayudar a las tareas en general. ¿Alguien más? Vanessa. Que se vea la presencia de las mujeres, el empoderamiento de la mujer. Bueno, es que yo no tengo un conocimiento amplio sobre lo que es un microprocesador, pero pues sí es algo que tenemos presente en muchos dispositivos que ocupamos día a día, ya sea que está en nuestra computadora, a veces en cámaras y cosas así. Pero a lo que yo entiendo, o sea, que también... Eh, el microprocesador no depende de sí solo, sino que también recibe varias instrucciones para que éste pueda llegar a funcionar. Bueno, es lo que yo conozco de este dispositivo. ¿Alguien más que tenga una idea? Mm, pues yo pues yo tengo que decir que el microprocesador es ya la, la mejora del microcontrolador, ya que este, en velocidad creo que realiza las tareas más rápido que el microcontrolador este Si mal no recuerdo el microcontrolador trabaja O la velocidad de unidades kilohertz Y aquí en microprocesadores ya estamos utilizando gigas y este Anteriormente los microcontroladores nada más podían operar en dispositivos pequeños Ahora en la actualidad tienen ahora bueno, en la actualidad casi no, ya no se utilizan debido a la, a la demanda que hay de, de sistemas mucho más empleados. Y eso pues ha originado que, que cueste o tenga un menor precio el microcontrolador. Y ahorita los microprocesadores pues son los que están más presentes en las máquinas y, y en los dispositivos. Ok, pues en términos generales eh, tienen la idea, ¿no? Pero acuérdense que pues hay que ser concretos y tener una buena este, definición de lo que es un microprocesador y qué es un microcontrolador, sobre todo para saberlos identificar. Todo lo que comentaron está relacionado. Eh, eh, sin embargo, eh, sí tienen diferencias muy específicas, eh, tanto el microprocesador como el microcontrolador. De manera general, así rápidamente, un microprocesador está incluido dentro de un microcontrolador. ¿Sí? un microprocesador necesita de componentes para poder trabajar el puro integrado como tal no puede hacer nada ¿por qué? porque no tiene memoria no tiene este, interfaces de interconexión etcétera mientras que el microcontrolador tiene todo lo que necesita el microprocesador por eso es que el microcontrolador está formado por el propio procesador y un conjunto de interfaces para poder dar esa comunicación con el mundo real, es decir, entradas y salidas esa ¿no? es una característica general que tienen y para poderlos identificar. ¿Un microprocesador es más rápido? Sí. ¿Un microcontrolador está hecho para tareas más específicas? Correcto. ¿Sí? Sin embargo, si quisiéramos hacer nosotros lo mismo con un microprocesador, eh, se puede realizar, nada más que va a ser un precio más caro. Y eso va a estar en función del propio procesador que usen, porque por ejemplo, si tú dices, vamos a encender un LED y voy a ocupar este, un i9 de décima generación para encender el LED pues imagínate cuánto te va a costar encender ese LED, cuando a lo mejor yo puedo ocupar el más uno de los viejitos, el 70 el 16F84 para encender el LED los dos van a hacer lo mismo van a encender un LED pero a qué precio me puedes decir, sí, pero el otro lo va a hacer súper rapidísimo entonces a final de cuentas el usuario lo que ve es que prende el LED que lo prendió más rápido, ni lo veo. Solamente que le meta dispositivos o instrumentos para visualizar el diagrama de tiempos me daría cuenta que efectivamente es más rápido. Pero a la simple vista, por el barrido que nosotros tenemos al ver información con los ojos, no nos damos cuenta cuál de los dos es más rápido. ¿Sí? Entonces, ahí tiene uno que visualizar qué es lo que vas a hacer y dónde vas a ocupar un procesador y dónde vas a ocupar un microcontrolador. Un microcontrolador tiene una arquitectura cerrada porque ya no le puedo agregar nada más a, al interior. Sin embargo, si se quisiera, le pudiera poner yo este, dispositivos externos al microcontrolador y lo puedo mejorar. Pero entonces estamos cayendo en el hecho de que para eso mejor uso un microprocesador porque el microprocesador necesita componentes externos para poder operar. Entonces ya no tiene, pierde esa característica el microcontrolador de poder implementarse en alguna situación muy específica. ¿no? Entonces Son situaciones que vamos a ir viendo más, a profu más, más profundo cuando veamos los temas. Pero en términos generales tienen una idea más o menos por dónde, por dónde va, qué cosa es un microprocesador y qué es un microcontrolador. Ahora, en el tema 2, vamos a ver lo que es ensamblador. La competencia específica es obvio, ¿no? que tenemos que ver las instrucciones y el manejo del ensamblador. Entonces, se tiene que conocer. Que lo tienen que dominar no es necesario. Simplemente entender. ¿sí? Yo aquí lo que les recomiendo mucho es que practiquen, hagan muchos ejemplos, porque la única forma de a veces de comprender y dominar los programas es con ejemplos. ¿no? Y una vez que ya los dominan, pueden leer algún otro programa y entenderlo perfectamente. Pero si luego, luego empiezan a copiar programas del Internet y no saben ustedes eh, eh, entender su propio programa, pues simplemente no van a poder entender los programas que estén pegados ahí en la, en la red. Y eso es un problema grave. Este serían eh, los subtemas que veríamos en el tema número 2. Entonces, Obviamente nos piden que veamos básicamente todo lo que es acerca del ensamblador y el manejo obviamente de, de los este, ambientes integrados. Es decir, el software que vamos a usar para poder manejar el ensamblador, tanto el compilador y el ensamblador. Por aquí se nos manejan unos programadores, pero esos programadores pues, no los vamos a ocupar ahorita porque todo lo vamos a hacer de manera simulada. Pero si así fuera, tendríamos que tener en cuenta si el microcontrolador que vamos a ocupar se programa de manera serial o se programa de manera paralela, es decir, con un programador universal. En función de eso se elige y en función de eso son las características de la nomenclatura que traen los dispositivos este, grabados en la superficie del propio dispositivo digital. En el tema número 3 vamos a ver lo que es el lenguaje C y obviamente también todas sus características en la que es la programación, que es la competencia que lo marca, que ustedes manejen ese programa y que más o menos entiendan qué cosa es el C y qué se puede hacer con él en un dispositivo digital. Y los subtemas, pues obvio, muy parecido a lo que es el ensamblador, ver la programación y usarla para poder hacer la comunicación con los puertos de entrada-salida, manejar interrupciones, etcétera, ¿no? Entonces son muy parecidas las dos unidades. Entonces los programas que vamos a hacer en ensamblador los vamos a hacer también en C para que ustedes vayan viendo las diferencias que hay entre programar en ensamblador y programar en C. E incluso pueden programar en los dos lenguajes en el mismo compilador sin ningún problema. Entonces muchas veces se elige esa situación cuando dices, bueno, los, los la parte compleja la hago en C y la parte sencilla la hago en ensamblador. ¿Eso de qué me sirve? Eso me va a servir para acotar los tiempos de ejecución de mi programa y aparte para que el, el, el uso de memoria del dispositivo ocupe menos espacio. ¿Por qué? Porque el ensamblador normalmente siempre ocupa menos espacio que un lenguaje de alto nivel. Entonces se puede combinar el uso de ambas situaciones. El tema número cuatro que les comentaba ayer que normalmente yo les dejo un trabajo de investigación porque esta parte de comunicación la vemos en el tema dos y en el tema tres para que ustedes vean cómo se usa el ensamblador y cómo se usa ese usando comunicación serial. No me espero a llegar hasta el tema número 4 porque si no, no nos daría tiempo. Estamos hablando que este tema está cayendo en las últimas tres semanas antes de terminar el semestre. Entonces, el tema número 5 ya nos pide una aplicación y en esa aplicación ya deben tener más conocimiento del uso de la comunicación serial. Por eso es que el tema 4 solamente es un trabajo de investigación de algunas características, de otro tipo de comunicaciones seriales, para que tengan idea de lo que hay. Y el tema número 5 es una aplicación, es decir, es un proyecto en el cual ustedes desarrollen, eh, den solución a un problema real. Eso es lo que se pide. Eh, normalmente luego copian del internet alguna solución, pero ojo, vuelvo a repetir, a muchas veces le funciona a esa persona porque sabe que es lo que está haciendo, pero si ustedes no tienen idea de cómo lo pensó, a veces no les va a funcionar a ustedes. Y si quieren hacer una modificación, menos la van a poder hacer porque no saben cómo pensó el programa. Cada usuario piensa de manera diferente. Acuérdense que la programación en C está pensada en la lógica del humano. Entonces se hacen decisiones en base a cómo pensamos nosotros. Y esto implicaría entonces que no todos los usuarios piensan igual. Entonces un programa lo pueden resolver de diferentes formas, llegar al mismo resultado, pero eh, la solución es diferente. Entonces, no puede haber programas idénticos. Eso no se puede dar. Entonces, por eso es muy fácil identificar cuando un alumno copia a otro, porque no puede pensar igual, ¿no? Poner la misma estructura de programa porque dices, no puede ser. Que sean este, almas gemelas o tienen teletransportación, ¿no? Tienen telequinesia, etcétera, ¿no? No se puede. Cada quien piensa de manera diferente. Entonces, la solución va a ser de manera diferente. Ahora, eh, bibliografía. Pues en la yo le puedo poner esta bibliografía, pero a final de cuentas en la red eh, hay mucha bibliografía de microcontroladores y de ya microcontroladores específicos que se han trabajado bastante. Y de este mismo que vamos a ver nosotros van a encontrar bastante bibliografía. El problema es de los nuevos microcontroladores que están saliendo, casi no hay información. De hecho, eso sería lo ideal manejar el, y obviamente se produce información nueva, se puede innovar el desarrollo de cosas que ya están hechas, pero manejando otro tipo de microcontrolador para ver cuál es la respuesta o resultado que se obtenga, pero pues les va a costar más estar metiéndose a un microcontrolador que casi no está explorado. Por eso se usa un microcontrolador, porque ya esté trabajado para que ustedes se vayan guiando con la información que encuentren y puedan desarrollarlo más fácilmente. Sin embargo, el día de mañana que estén trabajando, no sé dónde van a trabajar dónde van a caer, pues van a tener que partir con cosas nuevas, porque las empresas siempre están innovando y usando equipo nuevo. Entonces van a tener que enfrentar a esa situación de que no hay nada en la red, pues tienes que inventártela tú. Tienes que meterte de lleno con el, solamente el, la hoja de datos del fabricante para poder sacar adelante la programación de un dispositivo que se está dando nuevo, ¿no? pues es una situación que en un dado momento se van a, se van a encontrar. Bien, ¿alguna, ¿Algún comentario, pregunta que, que tengan hasta aquí? No, de mi parte, no, ninguna maestro, Todo está muy bien aclarado. Bien. Eh, parte de la, del conocimiento general que ustedes deben traer. Eh, vamos a poner un ejemplo. Eh, si yo les dijera que tenemos una 74, 04, ¿qué cosa es? Lo que me está identificando es ese número. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de integrado es el que estamos manejando ahí? ¿No se acuerdan? supone que esto lo vieron en digitales 1. Son este, compuertas negadoras, ¿no? Las que lo integran. O sea, si es una compuerta. De no. suma. Una NOT, ¿no? ándale entonces muchas veces ustedes no sé si las usaron físicamente, no tengo idea si les tocó usarlas físicamente o nada más simuladas simuladas pues todo funciona ¿no? físicamente no sé si las usaron o las, las han trabajado um, no, es, es que justamente cuando bien. llevamos esa materia, entró la pandemia maestro ok bueno, vamos a aclarar unas si situaciones las físicamente si ¿Sí las usó Sí, las usé con la maestra de vida. Okay. Y muchas veces la verdad no, no, no funcionaban. Y pues el problema es que eh, tenías que, pues como eh, al principio pues nada más trabajábamos con las que sumaban, restaban y multiplicaban. Entonces eh, cuando se hacían problemas muy grandes teníamos que ocupar varias. Ya después aprendimos a usar las compuertas que internamente ya traían todas esas compuertas. Pero en un principio nos costó mucho a veces hacer que todo funcionara en físico. Ok, eh, ojo nada más con lo que acaba de decir: multiplicar, sumar. No es lo mismo hacer una operación del tipo AND. Eso no es un producto, ¿eh? Esa es una operación lógica. No confundir el término AND con una multiplicación. La multiplicación se puede realizar, sí, pero sí es un, un conjunto de compuertas que hacen la multiplicación o que hacen la suma. Tampoco decir un sumador es esto, que es una OR, es incorrecto porque esto no es un sumador, es una operación lógica OR o una operación lógica AN. ¿sí? Desde el punto de vista de ingeniería, acuérdense de eso, no vayan a cometer ese error, decir no, una OR, una multiplicación, una porque están mal. ¿no? Como ingenieros, eso sería incorrecto. ¿no? Ahora, aquí a lo que voy es lo siguiente. Eh, muchas veces, cuando ustedes compran componentes, nada más compran a lo loco porque te dicen, yo quiero que usen una negada. Ok, y te vas a la tienda de la esquinita y tú investigas cuál es la negada y le dices al de la tienda, ¿sabes qué? Quiero una 7404 y el de la tienda te dice, ok, aquí tengo. E inmediatamente el de la tienda dice te va a decir, aquí está tu 7404. Él está viendo el 7404 y por ahí se le cuela otra, y ve que esta, y te da otra así. ¿Cuál es la diferencia entre ellas, entre estas tres? No me digan que la nomenclatura, no, díganme físicamente cuál sería la diferencia. Físicamente sería el número de patitas. El número de patitas. ¿Es diferente en todas. Entonces, esas son las partes eh, que estamos viendo aquí, nada más de una, de una compuerta, ¿eh? Mm, pues TTL y CMOS es diferente, sin embargo, exactamente, hay compuertas que dependiendo la letra que tenga, puede tener una combinación. Es decir, internamente pueden ser CMOS y externamente pueden ser TTL, en algunos casos, ¿no? Pero lo más importante de esta nomenclatura que tiene aquí, o estas letritas que parece sin letra o con letra, es el tiempo de ejecución que tiene ese dispositivo. Acuérdense que si esto es una negada, desde el momento en que yo meto la señal hasta que sale, hay un tiempo de ejecución, y ese tiempo de ejecución está en función del componente. Y recuerden que este componente es un símbolo internamente este componente lo que tiene son transistores, diodos, etc. ¿no? Y esos tienen un tiempo de conmutación. Entonces todo esto está ligado a que entonces, dependiendo qué nomenclatura tenga, un componente va a ser más rápido que otro. El 7404 es el más estándar, el que no tiene nada, es el más lento. De ahí le seguiría el LS. ¿sí? Y de ahí seguiría el H. Los tres tienen diferente tiempo de ejecución. Y uno de los errores típicos que siempre sucede cuando ustedes arman un circuito es el siguiente, suponiendo que hacemos una operación del tipo AND, ¿sí? donde yo tengo algo como esto. Un AND, un AN. Y yo meto señales, meto unos, unos, unos y unos, etcétera eso es lo que yo meto, 1, y 0 ya sabemos que el, la respuesta de una AND de un 0 y un 1, pues sería un 0 y de un 1 y sería un 1, desde el punto de vista lógico, pero sin embargo cuando nosotros metemos este, pulsos ¿sí? en, una, en una compuerta y en otra si yo estoy ocupando misma velocidad o misma nomenclatura en las componentes yo los voy a tener sincronizados los pulsos sin embargo, si en esta manejo una que no tenga letras y en otra manejo una que sí tenga letras, ¿qué es lo que va a suceder con esos pulsos? Pues simplemente yo tengo el pulso en una más lenta y tengo el pulso en una más rápida. ¿Qué sucede aquí en este tiempo? Vean, aquí está en bajo y este está en alto. La característica de una respuesta, de una compuerta AND esto me daría un cero. ¿sí? Y en esta otra parte de aquí, sucedería lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí está en bajo y aquí está en alto. Entonces mi respuesta a la salida no va a ser lo que yo estoy esperando, no va a ser un uno perfecto, sino voy a tener una serie de 0, 1, 0, algo así como esto. Por la diferencia de tiempos de ejecución. Imagínense eso Nada más lo estamos viendo en dos compuertas. Ahora imagínense si tienen un montón de compuertas con diferentes componentes mezclados, pues entonces la salida es obvio que no va a ser la que ustedes están esperando. O el circuito no va a funcionar definitivamente por esa situación. Por eso es importante revisar las nomenclaturas de los componentes y saber qué componentes están ustedes manejando. Ahora, es desde el punto de vista de compuertas también eh, me imagino que vieron en su momento el fan out, el fan in de, de, los, de estos tipos de integrados. sí, sí recuerdan eso. El fan out. Y el fan in. No sé si lo, lo vieron en su momento. Esto es muy importante. Porque esto depende. Normalmente ustedes hacen su conexión. Y si tienes una operación. Dices tú. ah, La operación es a -B". Y dice, ah, pues en este punto lo necesito por acá, dale. Ah, también lo necesito por otro lado. Y también lo necesito por otro lado. Y así me la llevo. Y empiezo a sacar un montón de señales por no implementar otro circuito que me esté produciendo este resultado. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que aparte de ceros y unos, ustedes dependen de una corriente ¿sí? y un voltaje. Siempre se van a regir todos los circuitos electrónicos por corriente y voltaje. Si esta compuerta a la salida me está generando una cierta cantidad de corriente, es obvio que por cada derivación que yo le haga, le voy a estar quitando corriente a esta salida. Y entonces la corriente que yo tenía de esta compuerta, pues se va a caer. ¿sí? Por la cantidad excesiva de conexiones que estoy haciendo. Entonces yo tengo que revisar ahí el famoso fanout. El fabricante me dice, mira, nada más te puedo dar tanta corriente. Entonces tú calcúlale cuántas conexiones puedes dar. Puedes decir, no, pues nada más soporto 10 y esto, es todo. Si le pones 11, 12, en la, olvídate de que la señal que tienes eh, de un 1 y un 0 va a ser errónea. Puede caer en un este, estado de incertidumbre. O sea, que ni es 0 ni es 1. ¿Por qué? Porque la corriente no está satisfaciendo la demanda para poder cumplir que sea un 1 o sea un 0. En caso contrario, el fan in... Es la entrada, ¿sí? Es cuántas entradas puede soportar mi integrado. ¿sí? Lo mismo que en la salida. No puedo abusar yo del número de entradas del, o del número de salidas porque entonces tengo problemas de comportamiento de la propia compuerta. En la actualidad, un microprocesador o un microcontrolador. Si al microcontrolador le doy un voltaje y una corriente inadecuado, el fabricante me dice, si tú me das este voltaje, yo trabajo a tal frecuencia. Entonces, si por error... Se cae el voltaje de alimentación, entonces el microcontrolador no va a trabajar a la frecuencia que ustedes piensan que está trabajando, sino que se va a caer. Su tiempo de operación va a ser más lento. ¿Por qué? Porque tiene un error en la fuente de alimentación. Entonces, es importante siempre revisar ese tipo de características en todos los dispositivos digitales. ¿Cuánta corriente de manejo a la entrada? ¿Cuánta corriente manejo a la salida? El voltaje es una cosa y la corriente es otra. Luego me dicen, no, eh, trabajo con 5 volts. Ok, trabajo con 5 volts. Perfecto. Es lo que requieren los circuitos. ¿A qué corriente? Normalmente usan una, un circuito, su fuentecita el celular. Porque dice, ah, si ese me da 5 volts. Sí, pero te da, no sé, este, creo que te da 500 milivolts. 500 miliamperes. Sí. Entonces, no es lo mismo que te dé 5 volts, 500 miliamperes, a que me diga 5 volts, pero me da una corriente de 2 amperes. Esto no es lo mismo que esto. El voltaje es el mismo, pero la corriente va a cambiar. Entonces, si tú esto de 500 miliamperes le conectas unos 10 o 20 LED, seguro al rato ya no prenden los LED. ¿Por qué? Porque le hace falta corriente. ¿Sí? Le hace falta corriente. Pero si la conectas a una de 2 amperes, seguro van a prender. Y hasta eso tiene un límite, porque también 2 amperes se pueden ir con puro puro LED. ¿Por qué? Porque los LED tienen un consumo mínimo de 15 miliamperes. ¿Sí? Entonces, si aunado a eso tienes conectado una tarjeta o un microcontrolador, pues imaginen entonces cómo le va el microcontrolador con ese consumo de corriente de los LED. Entonces hay que poner esquemas para evitar que la corriente se caiga y asegurarle al microcontrolador que la corriente va a ser la misma siempre para que él me pueda asegurar eh, la cantidad de su frecuencia de, de operación. ¿Sí? Eso es por un lado. La otra, eh, que supongo que vieron en su momento... Es, si yo tengo un push button y quiero meter un 1 o un 0 a un sistema digital, pues esta sería una forma de conectarlo. ¿Sí? Yo tengo VCC o mi voltaje presente y si esto está conectado a una tarjeta digital, mientras yo no oprima el push button, yo aquí tengo presente un 1. Por la forma en que está conectado. Cuando yo primo el push button se cierra este circuito, y entonces lo que tengo es un cero. La resistencia evita que haya un corto entre tierra y voltaje. Y me asegura que lo que tengo es un cero. ¿Por qué? Porque a un sistema digital siempre hay que asegurar el cero. Siempre. No es que hay que dejar nada conectado al, al aire o no conectarlo, interpretando que eso es un cero porque no conecté nada, no, eso es un error, porque queda en alta impedancia. Y eso para el microcontrolador no le indica que es un cero. Sino que le indica un estado de alta impedancia. O sea, ni es cero ni es uno. ¿sí? Entonces, en un sistema digital podemos tener tres estados. Alto, bajo y alta impedancia. Y la, la alta impedancia está entre el uno y el cero. O sea, que no sabes qué cosa es. Es uno o es cero. Entonces, siempre tenemos que asegurar nosotros esa conexión. Esta es una resistencia de pull-up. ¿Sí? De pull-up. También podemos tener una resistencia del tipo pull down, que es algo muy parecido, nada más que ahora la alimentación la saco primero, pongo el push button y conecto la resistencia, pero ahora la conecto a tierra. Si analizamos el circuito, ¿qué sucede? Mientras yo no prima el botón, pues tengo aquí el drene de corriente y esto me va a dar un cero. ¿Sí? Cuando yo primo el botón, en ese momento esta corriente circula y entonces lo que me produce aquí es un 1. Y otra vez la resistencia evita que haya un corto entre la fuente de voltaje y tierra. Y esto sería una resistencia de pull down. ¿Sí? Entonces son esquemas que se requieren para poder generar unos y ceros a una tarjeta digital de diferente forma. Podemos usar esta configuración o podemos hacer una y luego por programación podemos nosotros invertir la situación. Cuando entre un 1, yo hago que se haga 0. Y cuando un 0, yo hago que se haga un 1. Eso lo puedo hacer por programa. ¿Sí? Entonces, son algunas cosas que se tienen que considerar. Ahora, si uno pi si uno cree que, que esto eh, es el, el, ¿cómo se llama? El, el hecho de que ya dije, bueno, ya lo cambié. Ya puse la resistencia. Vamos a ver lo siguiente. Cuando usamos la, el mismo push button y yo genero un pulso, nosotros pensamos que cuando primemos el botón generamos esto. Y efectivamente, eso es lo que esperamos y es lo que espera la tarjeta digital. Sin embargo, sabemos que ese push button es una parte analógica y esa parte analógica, al apretar el botón, ustedes, lo que hace es esto. Genera rebotes. ¿Sí? Y entonces para la tarjeta digital, esos rebotes a él le está interpretando aquí esto como un 1, esto como un 0, 1 0 1 0 1 y esto es un tren de datos que le está entrando a la tarjeta digital. Entonces, ¿con cuál dato responde la tarjeta digital? Muchas veces ustedes oprimen algo y sucede otra cosa que no era lo que ustedes esperaban, y eso sucede ¿por qué? Porque se está metiendo este tipo de rebotes. Entonces, hay que corregir esta situación también. Lo podemos corregir por software o lo podemos corregir por hardware. Y por hardware es usar alguna compuerta, usar un flip-flop, un capacitor, un arreglo. Que me asegure que, lo que cuando yo oprima el botón me genere mi 1 o me genere mi 0. Pero que no me genere esto. Porque esto va a hacer que mi sistema responda a esos unos y ceros. Sabemos que el microcontrolador o microprocesador es muy rápido y él cada situación que se está dando la va a interpretar como un 1 y un 0. Entonces me va a dar un resultado en base a la programación que yo tenga. Si yo dije, dispárate cuando sea un 0, pues sí lo va a hacer. Y varias veces, porque va a haber varias veces un 0. O dispárate cuando sea un 1, lo va a hacer también porque está viendo muchos unos a la vez. Cuando realmente nada más queremos que aparezca un solo nivel. Entonces, esta situación de hardware hay que darle solución cuando implementamos sistemas basados en microprocesadores y sistemas basados o microcontroladores. O básicamente en cualquier dispositivo digital, evitar los rebotes. Que me pueda generar un push button, porque es un elemento mecánico que al hacer contacto su, su base contra las patitas, o sea, tiene muchos movimientos que produce un problema de rebotes. Y ese problema de rebotes va a hacer que nuestro sistema me genere diferentes respuestas en base a la programación que ya le haya puesto. Entonces, obsérvese cómo la parte de hardware tiene mucha influencia, ¿sí? Para poder hacer que funcione su programa. Su programa podrá funcionar bien. Lo simulan, compila, funciona. En el simulador trabaja. En el simulador es una cosa. Físicamente hay que empezar a revisar todas estas partes de hardware. Cables. Impedancias. ¿Sí? Normalmente, se supone que en digitales le tuvieron que haber dicho, a ver, si tengo mi parte digital... Y tengo una parte analógica en una tarjeta. ¿Qué sucede? Bueno, yo alimento mi, tarje, mi tarjeta. Dice, este es más, este es menos. Y normalmente lo que hacen ustedes es interconectar. Da igual, por acá, por arriba, por abajo. Existe tener alimentación. eso es un error a veces en muchos sistemas digitales. Son muy sensibles al ruido que se hace cuando se cruzan ese tipo de cables. Lo que se requiere es que la parte analógica tenga su tierra por un lado ¿sí? y la parte digital tenga su tierra por otro lado. Pero no mezclar la tierra digital para acá y la tierra analógica para acá. Porque esto puede causar interferencia, ruido que puede afectar algunos componentes digitales. Entonces yo requiero poner mi tierra por acá separada, mi tierra por acá separada digital y al final yo lo que hago es conectarlas al mismo punto. Pero no es lo mismo conectarlo a este. Este punto que está lejos de toda la circuitería a cruzar por todos lados son los cables, que eso va a meter eh, interferencia en algún componente digital que sea sensible a ese tipo de situaciones. Entonces hay que cuidar también esa situación. Tierras digitales por un lado y tierras analógicas por otro lado para tratar de evitar problemas de interferencia y problemas de mal funcionamiento de los circuitos integrados. No sé si tengan alguna pregunta. Esto es parte de lo que tuvieron que haber visto en Digitales 1, Digitales 2, no sé, por algún lado, previo a lo que es el, el, micro, el uso del microcontrolador. La verdad es que no. O sea, o sea esto que estoy explicando, o sea, no lo había visto al 100%. Bueno, esto es un repaso así previo. Vamos a ir viendo algunas cosillas más conforme vayamos avanzando. Ya conforme vamos entrando yendo leyendo, vamos a hacer unas aclaraciones y algunas cosas. Porque luego los circuitos no funcionan por ese tipo de situaciones. ¿no? Porque al vecino sí le funciona y a ustedes no. Y eso es típico. Si en algún momento implementaron algo con flip-flop. Dice, pero es que mi compañero me prestó mi, el circuito y lo hice igualito. Igualito, mire, aquí está. Sí, nada más que tú usaste un flip-flop con flanco de bajada y él usó un flip-flop con flato de, de, de subida. Entonces ya funcionan diferentes. Y aparte usaste componentes con diferentes de menos funciona entonces, desde el punto de vista digital, cuando ocupamos un integrado, hay que comprar todos iguales. Si no tienen letras, todos no deben tener letras. Si tienen letras, ¿cuáles? Una LS, una H, una F. Todas deben ser iguales para que la respuesta en tiempo sea igual en todos y todo esté sincronizado y funcione el circuito. Y no a veces funcione y a veces no. O incluso ni funciona. Entonces, ojo con esa situación. Ahora ya no van a haber componentes. esto ya vienen integrados en una FPGA y obviamente todos son iguales. Pero... Con otros componentes electrónicos, se tienen que fijar ustedes en sus tiempos de, de respuesta, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tarden en ejecutarse? El, el elemento más rápido que debe haber en su tarjeta digital siempre debe ser el procesador. Para que le saquen provecho a todos los componentes. Si no, entonces no vale la pena tener un procesador muy rápido. Bien, ¿Alguna pregunta? Eh, Sugerencia, etcétera. Comentario. Bueno, no, pero la, la verdad. Aprendí más en esta clase que en Lo último que dijo, la verdad, tiene razón del procesador, porque muchos que conozco dicen que, la, que RAM es más importante, que para tener más, mayor velocidad. Pues y es No Nomás es un caso típico. A veces uno compra una tarjeta madre, buenísima, por, o al revés, compras un super mega procesador. Tu i9, puedes decir, ¿no? el máximo, el última generación, y le compras una tarjeta más chafa porque no quererte ahorrar dinero, pues entonces mejor cómprate un mendigo procesador chafa. No le vas a sacar provecho, ¿por qué? Porque el ancho de bus no te va a dar a la frecuencia de operación, entonces los saturas y no trabaja bien. Igual las memorias. Tú puedes comprar una memoria más barata, sí, pero te fijaste en cuánto trabaja el frente de bus de esa memoria. Si no trabaja conforme a la tarjeta madre, simplemente no le vas a sacar provecho y no vas a ver la velocidad que tú deseas ver. ¿sí? Una analogía de esto es, por ejemplo, en Alemania se permite velocidades arriba de 250, 350 kilómetros por hora. Si tú vas en, con tu bochito en ese carril, te van a infraccionar porque ese carril es para alta velocidad, no para baja velocidad. ¿sí? Entonces, imagínense... Eh, ¿qué le provecho le sacas a una autopista que está bonita para correr a 500 kilómetros usando tu carrito que no llega ni a 200 kilómetros, ¿no? 220 kilómetros? Pues no tiene caso. Uh -huh. Y volvemos a la cuestión. Si ¿Sí vas a llegar, sí, en diferentes tiempos. ¿no? ¿Por qué? Porque el vehículo se mueve y de un punto a otro vas a llegar en su momento, pero a diferentes tiempos. Lo mismo sucede con los componentes. Podrás tener un Ferrari, podrás tener un carro muy rápido, van a llegar al mismo destino en diferente tiempo. Entonces, dependen qué es lo que quieran ustedes desarrollar o diseñar el uso de los componentes que van a emplear. Bien, no sé si tengan preguntas o algo, si no, pues aquí la dejamos y nos vemos. ¿Mañana tenemos clase o no? ¿Sí, no? Sí. Sí, maestro. Bien, entonces, nos vemos mañana.